Muchísimas gracias, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Bienvenidos una vez más a su programa <risa> Radiando en Cana. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, esta tarde de lunes. No es en vivo, pero está grabado desde el sur de la Ciudad de México. Eh, bueno, yo quisiera... Sí, voy a poner esta rola, que a ver si no me regresan el video. pero Esta rola me recuerda mucho a mi jefa, a la licenciada Itari, Itari Marta, que el día de ayer fue su cumpleaños... Le iba, iba a poner las mañanitas con tu pollillo O con Ramón Ayala No más pesca. Pero no, no sé por qué me late esta rola No, esa rola es para Para ti, de tu cumpleaños Este programa va dedicado para, para esa persona que Ayer cumplió años, y te y Marta lo vuelvo a decir Y esta persona que creyó en nosotros eh, Aferrada, cabrona Con los pinches de este tamaño eh, Una mujer empoderada Buenísima onda muy buena hija, muy buena amiga, muy buena jefa, <risa> muy buena compañera de trabajo. De verdad, de verdad, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. este Y si no hubiera sido por, por ti, por creer en algo, por creer en tu proyecto, ahorita no estuviera, ahorita no estuviera yo hablando enfrente de esta cámara. De verdad, muchísimas gracias, que te, pases, que te la hayas pasado muy chingón y que tengas muchos días más <risa> de tu cumpleaños este sí sí sí este por ella fue el, es la culpable de que todos nosotros estamos aquí de que el foro Shakespeare en compañía de mucha gente sigue en pie el 77 la compañía de teatro penitenciario de verdad yo en, en este programa te mando sus felicitaciones eh, de todos los chavos de allá adentro ay buba cállate si sí, estoy grabando esta hora aquí con mis perros también <risa> Hace un chingo de frío esta tarde de lunes, pero este, pues aquí estamos y no nos vamos. De verdad, muchísimas gracias. Sí, ella fue la, la iniciadora de este proyecto de la Compañía de Teatro de en el 2009, junto con Karina Sosa, que ya no está, se nos adelantó en el camino. Pero pues alguien tenía que seguir y fue ella. Después fuimos saliendo y nos fuimos incorporando a esta área, al área de impacto social del foro Shakespeare, de la cual pues ahorita han, han pasado mucha gente, mucha gente ha pasado por aquí. lo dice en un texto de la, de la obra la espera. Primero llegan bien contentos con sus personajes, con sus textos, con sus responsabilidades. Después agarran, se van, hacen su vida y se olvidan del teatro. Pero no de las herramientas que el teatro les ha podido otorgar o han querido agarrar de ellas. Eh, todos, todos los que han pasado por la compañía, ninguno delinque. Y fíjate, ni el chaparrito, ¿no? Que era el más del... <risas> Tiene como ocho ingresos a la cárcel, pero... Pero no, de verdad ya se porta bien, ya, ya le cayó el 20, aunque ya no hace teatro, pero. Está este. Trabajando por la derecha igual el licenciado. Michelle. Joselo. Este. Israel. Tanta gente. Este Mares. El Amargo. El Amargo. Que por allá no saluda el Amargo. Muy, muy buen mecánico, se lo recomiendo, de verdad. Yo no, rec no recomiendo a nadie porque luego quedan mal, pero él es buen mecánico, la verdad. Este. Mecánico, Persona es, es amargo. Nada, no, no es cierto. No, pero sí, este, todos, todos, gracias a, a este proyecto y gracias a esa persona que creyó en, nosotros, en el, que creyó en nosotros. Hace casi 12 años, nosotros estamos a punto de cumplir casi 12 años. este Y pues, ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a decir más adelante, este, pendiente de nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque... Ya grabamos, ya grabamos al fin, eh, Ricardo III versión 0.3 en el interior de la penitenciaria Santa Marta Catitla. Gracias a la complicidad de la subsecretaria del sistema penitenciario y a toda la gente que hace posible que pues, nosotros vayamos a, a seguir colaborando de aquel lado de las bardas. Logramos grabar Ricardo III para la plataforma digital de Tetrix. Esté muy pendiente, de verdad, esté muy pendiente, falta muy poco para lanzar nuestra publicidad. Estrenamos, no le voy a dar fecha, estrenamos al parecer entre la... Penúltima, la última semana de febrero. Y pues esperemos que apoyen a la banda, apoyen a toda la gente que hace este proyecto que hace posible este proyecto. Eh, y más en esta pandemia necesitamos dinero para ganar la guerra. Y pues no nada más nosotros, toda la gente, toda la gente, cada programa lo digo, apoye el, apoye el teatro en, en vía streaming, el teatro virtual la irrealidad virtual. Y ahora que tengamos chance con esto del semáforo, desgraciadamente esta semana seguimos en semáforo rojo. No han bajado las no han bajado los contagios y los ingresos a los hospitales están en aumento y tenemos que pues que seguir, seguir este, pues, agarrándonos de algo nosotros, este es el teatro y seguimos en las redes sociales estamos en, haciendo teatro es, vía streaming igual nos acabamos de presentar, nuestra próxima función de la espera es el... El 26. No, el 29 de enero. El 29 de enero, se ha mal el calendario. El 29 de enero. Volteo por acá porque aquí tengo la computadora. Aquí en, estoy en mi celda. <risa> no, bueno, no es mi celda, pero pues prácticamente, ¿no? Nada más que la diferencia es que pues vivo... Tengo ahorita, estoy con dos perros. Que ya estaba con otros dos. No, pero este... El 29 de, de enero es nuestra siguiente función... Vía streaming de la de, Espella, bajo la... de bajo la dirección de la maestra Conchi León. Un saludo hasta media, Yucatán. Este, los invitamos de verdad de muchas muy, muy, muy buenas propuestas en el streaming Sigue las redes sociales del foro Shakespeare de verdad tenemos, tenemos por ahí algunos paquetes los monólogos están de verdad, de verdad, de verdad debería de meterse usted a esta plataforma está el festival de monólogos de, en compañía del foro Shakespeare métase, métase y véanlos de verdad este muy chingones bueno, eh, sin más por el momento Seguimos transmitiendo desde el sur de la ciudad, lo invitamos a la espera el, 20, el 29 de enero, lo, es, lo esperamos Enrique III en febrero, movidas penitenciarias el 26, yo por eso me aferraba al 26, ¿algo a tener el 26 y si sí, son movidas penitenciarias, vamos a tener de invitada a la Universidad de Itarimarte para contar nuestras aventuras, nuestras pataventuras en de aquel lado de las bardas, desde el 2009 hasta la fecha... No sé si nos alcance una hora para platicar con ustedes, para contarles, para contarles todo lo bonito, todo lo malo, todo lo bueno que se encuentra en ese lugar. Todos lo, los pleitos, llantos, alegrías, risas, eh, desengaños, traumas de la compañía de teatro penitenciario estando trabajando en el interior. Eh, va a estar muy, muy bonito ese programa. Aquí tengo, por ahí está el Richie, está rascando las orejotas. Ricardo, se llama Richie, verá. Ahí está, míralo, lo saluda, ahí está, saluda a la banda, venga, <risa> en ese caso el hijo de la chingada me dejó los dedos así, pero no hay bronca. Este, ahí estamos y no nos vamos, de verdad, de verdad. Eh, si no tiene que salir, no salga, si tiene que sal salir, salga pero con su cubrebocas, lleve su gel antibacterial, su sanitizante, a donde quiera que vaya, aviéntese, un riego, porque si sí, está cabrona la enfermedad. Y pues nosotros le enviamos un gran saludo, de verdad, un gran saludo a toda la, a toda la banda santamarteña y no santamarteña, porque no los han agarrado, desgraciados, pero algún día, espero que no, no delincan por eso, para que no los detengan, <risa> y si delinquen, pues algún día la van a agarrar, no se lo deseo, pero pues esa es la ley de la vida, todo lo que sube baja, y todo lo que baja sube, lo dice la maestra Conchiliano de la Espera. No mames, ese texto está chingón, de verdad. Lo invitamos el 26, me aferro a eso. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en el Face como Compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba Teatro Penny. Y para funciones, boletos, entrevistas, libros. Tenemos libros, tenemos mentes en fuga. Pinche perro, me voy a entrar el, me voy a entrar el comercial. Eh, 350 y 300 pesos. Eh, se lo llevamos a, aquí en el déficit. Si tampoco a pues, se lo llevo a Guerrero, ¿no? Pero bueno, claro que si nos invita. Al, a la playita, pues ni modo de decirle que no, ¿verdad? Eh, se los podemos llevar. Mentes en fuga, pinche perro de prisión cine, que es el pinche perro. A teatro y prisión, pídalo. A teatro y prisión shakespeare.com Un saludo a toda la banda de difusión, que está por ahí atrás. Pau, Moma, Isis, Richard, El Alien y toda la banda, para que no se me vean, toda la, todes, todes la banda ¡Ja! de difusión. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario. Eh, pues sin más por el momento, vámonos que ya nos vieron, ánimo delincuencia, venga.